Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. Ya estamos aquí en punto de las seis de la tarde. Vamos a esperar que se una un poco más eh, de personas. Un poquito nada más. No los vamos a hacer esperar mucho. Aquí estamos, Colegio Howard Garner presentes, apoyando a nuestra comunidad, a todas nuestras familias con pequeños tips Obviamente dando a conocer nuestro trabajo como docentes porque ellos, junto con los niños, somos el campo de batalla. Muy bien. Entonces vamos a esperar dos, tres minutitos más. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, pues no vamos a hacer esperar más a quienes ya están con nosotros. Así que vamos a comenzar. Gracias a todos los que ya están conectados, somos un colegio ubicado en Jutepec, Morelos, zona conurbada con Cuernavac. Eh, en esta ocasión, nuestra directora general, la licenciada Sandra López Castro, no ha podido acompañarnos, pero pronto, pronto, Esperemos que ya mañana pueda estar con nosotros. Ahí está ya la licenciada en el chat. Muchas gracias, bienvenida. En esta ocasión queremos dar a conocer estos pequeños tips, como ya les dije, para nuestras familias y toda la comunidad escolar. Sabemos que estamos pasando por eh, una situación inusual, sin embargo, sí queremos enseñarles lo que nosotros como colegio estamos haciendo y qué mejor que nuestro equipo docente que está al frente de cada uno de los grupos. En esta ocasión para nosotros ha sido muy importante en esta situación de pandemia y de trabajo virtual en casa darle importancia a la actividad física. Así que el día de hoy está con nosotros el profesor Guillermo Ríos Díaz, quien es nuestro profesor de Educación Física y que nos tiene una pequeña ponencia acerca de la actividad física en tiempos de pandemia. Muy bien, pues adelante profesor, cámaras y micrófonos son tuyos, qué mejor que tú para dar a conocer esta situación. Adelante, bienvenidos a todos. Gracias, Miss Moni. ¿Qué tal? este? Buenas tardes a todos. Este, bienvenidos a estas este, exposiciones, Sale, Soy el profesor Guillermo, como lo dijo la Miss Mónica, este, imparto la materia de educación física y me tocó hablar del tema de la actividad física en tiempos de pandemia. ¿Sale? Para empezar, vamos a ver qué es la actividad física, ¿Sale? La actividad física se considera actividades, actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exijan gasto de energía. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sale? Cualquier tipo de movimiento que ustedes puedan realizar, ¿sale? Es un movimiento este, de actividad física. A eso se le llama actividad física. Más adelante vamos a ir viendo de, de qué manera podemos hacer activación física en, en nuestra casa, ¿sale? Para ayudar a los. A los los jóvenes. Debido a la, a la pandemia que hemos estado pasando del COVID-19, este, se hicieron diferentes, se hicieron que muchas personas tengan que trabajar de manera remota y que los estudiantes continúen con sus obligaciones académicas a través de la educación virtual como lo hemos estado elaborando hasta el momento. Vamos a hacer un año elaborando de esta manera. Entonces esto ha sido que el alumno o alumna o padre de familia Tenga que permanecer sentado frente a la computadora durante largos periodos de tiempo. ¿Sale? Entonces, ¿a qué, ¿a qué podemos llegar con eso? A que las actividades nos pueden tener ciertos inconvenientes por la salud, como el sedentarismo o las constructuras musculares, debido a que estamos demasiado tiempo sentados frente al monitor o computadora y no hacemos ningún movimiento o alguna activación física. ¿Sale? Entonces, la actividad física también nos puede ayudar a generar múltiples beneficios para la salud de las personas, por eso es importante que, este, tener en cuenta que se considera actividad física a cualquier movimiento del cuerpo producido por la acción muscular voluntaria que supone un gasto energético, que es un gasto energético, que tengamos que, que este, quemar calorías, que tengamos que hacer un movimiento o una, un esfuerzo físico, ¿sale?, ¿Esto que qué nos ayuda en casa? Esto nos ayuda en casa a realizar las tareas domésticas, ya sea el jugar, regar las plantas, bailar, subir escaleras y también son consideradas actividades físicas. ¿A qué nos referimos de esto? Que siempre nosotros agarramos la escoba o el trapeador o lavamos los trastes y ¿qué decimos? no, Nos toca lavar, nos toca barrer, no quiero barrer, quiero trapear, pero no sabemos que eso es una actividad física y eso nos ayuda a nosotros y al bienestar de, de nuestra salud. ¿sale? siempre y cuando lo veamos con, de una manera divertida, ¿a qué me refiero a divertida? A que podemos poner nuestra música y hay personas que vamos barriendo, van barriendo, están trapeando y vamos bailando, entonces ahí genera un gasto calórico, ahí estamos haciendo una actividad física, ¿sale? entonces es de suma importancia entonces, que podamos este, hacerlo divertido, las formas de barrer, de trapear, ¿para qué? Para que nos sentamos bien y tengamos buena salud. ¿sale? Entonces, también la, la Organización Mundial de, de la Salud este, nos dice que sostiene el comportamiento sedentario. ¿A qué me refiero que sedentario? A que muchas personas simplemente llegamos de trabajar o estamos en casa, tras viendo las pantallas, en los, en los celulares, este, no, hacer, no hacer un gasto energético, estar comiendo. Entonces, eso es, es algo que nos, a nosotros no nos beneficia nada para tener una, una buena salud. sale Y también los, los bajos niveles de, de actividad física pueden tener efectos negativos a la salud, y, por supuesto, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Entonces, para poder llevar a cabo una, una vida saludable en estos momentos de aislamiento, ¿sale? tenemos que evitar los hábitos que conlleven al sedentarismo y hacer pausas activas con ejercicios físicos suaves. ¿A qué me refiero? Como le vamos a repetir, hacer qué hacer, subir, bajar escaleras, barrer, este, tender la ropa. Entonces, todo eso nos ayuda a tener una... ...una actividad física en casa sin salir o tengamos que estar este, saliendo a gimnasios... ...a los parques, ahorita con esto de las cuarentenas que estamos, ¿vale? Y en esto podemos evitar la disminución del tiempo y a las pantallas y a los celulares, ¿vale? Entonces, la actividad física debe de ser para nosotros un, este, un pilar fundamental en la... ...en la promoción de la salud y en el bienestar social de las personas y de la salud y hay beneficios físicos ya que esto realizando una actividad física nos ayuda bastante a los problemas psicológicos a qué nos referimos con eso mejora la movilidad articular y muscular y favorece sobre todo al estrés sale esto esto de la actividad física ahorita con tiempos de, de pandemia sale muchas personas muchos papás muchos alumnos este jefes entonces están estresados por esto de, de la pandemia de que vamos viendo lo rutinario ¿A qué me refiero rutinario? A que te amaneces y otra vez computadora y te duermes computadora y no hacemos ninguna actividad física. La actividad física nos ayuda mucho para disminuir bastante el estrés y poder estar tranquilos y asimismo nos ayuda a favorecer la salud. ¿Sale? También la actividad, al realizar la actividad física, ¿sale? probablemente no sea una prioridad para nosotros en nuestra preocupación por protegernos a nosotros mismos. Pero déjenos, déjenme decirles que, que haciendo actividad física nosotros podemos evitar, no al 100%, pero sí podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico ante las infecciones de, del COVID-19 y, y así mantener una, una calidad de vida. Siguiente, de favor. Sale. ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos proteger la salud mental durante la pandemia de coronavirus? ¿Sale? ¿A qué se refiere esto? ¿Sale? Aquí mismo nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos advierte que el comportamiento sedentario y los bajos niveles de actividad física pueden tener efectos negativos en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. ¿Sale? Entonces... Mientras la actividad física nosotros no la veamos como un hábito, no una rutina, que sea un hábito que es lo que estamos fomentando nosotros en estos momentos en la clase de educación física, fomentar un hábito de activarnos, tener activación física media hora, dos veces a la semana, eso nos está ayudando bastante. ¿Por qué? Porque así el alumno se despeja, este, entra a sus siguientes clases ya relajado, relajado y puede mantener su, su mente abierta a tener, a tener o este, a recibir este, conocimientos de, de, los demás, de las demás materias. ¿Sale? También nos dice la OMS que tenemos que realizar 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad vigorosa por semana. ¿Sale? Esto es lo que tenemos que hacer por semana nosotros de ejercicio no nada más que porque ya salimos a caminar 10 minutos, 15 minutos, eso no nos beneficia en nada, simplemente no hay un gasto energético y no, y no tienes para calmar tu estrés. Aquí el estrés nos ayuda mucho, ¿por qué? Porque el, el, el cortisol es una glándula que tenemos, que es una hormona de esteroidea producida por la glándula suprarrenal, esta libera como respuesta al estrés, esto... Este el cortisol lo que hace, cuando nosotros estamos muy estresados, hace que todos estemos de malas, que todos este, nos hagan las cosas mal. Entonces, nosotros realizando la actividad física, ya sea en casa, como vamos a repetir, barriendo o haciendo las labores domésticas, o al mismo tiempo jugar o correr con la mascota o con los niños, eso nos ayuda a tener una activación física y poder sacar nosotros lo que es el cortisol. ¿Y esto qué nos ayuda? Que aquí el cortisol activa la glándula suprarrenal y, son, y esta, la, la glándula suprarrenal son dos este, estructuras y esta función en, consiste en, en regular las respuestas al estrés. Esto por eso nos beneficia la actividad física. ¿Para qué? Para que podamos nosotros activar el cortisol y poder poner a trabajar la glándula suprarrenal para que entonces podamos nosotros liberar el estrés. Entonces por eso es beneficio hacer una activación física. ¿Vale? Aquí yo le voy a dar uno, unos tips de cómo este, aprovechar cualquier tarea doméstica para moverte. Como se les puede decir aquí, podemos ocupar lo que es una, una silla, podemos, hacer, podemos ocupar una silla, podemos ocupar la sala, podemos ocupar este, una mesa, un palo de escoba, unas botellas de, de, de refresco, de, llenas de agua, hasta mismo jabón o fabuloso cuando ocupamos podemos ir haciendo ejercicio con esas mismas botellas, sale Entonces... Aquí nosotros voy a hacer una pequeña demostración, voy a hacer una, una pequeña demostración de lo que nosotros realizamos en una activación física con los alumnos, ¿sale? Son ejercicios que realizamos durante, durante media hora, nosotros, yo lo voy a realizar con ustedes, voy a realizar nada más de 15 a 20 minutos para que nos puedan, para que nos puedan apoyar y, y se pongan de pie. Ok, así es. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se pongan de pie y disfruten como lo disfrutamos nosotros esta pequeña activación. Así que vamos a ver. Sale, iniciamos entonces. Sale, vamos a iniciar. Iniciamos todos marchando. Todos marchando, marchando. ¿Vale? Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Marcha adelante. Marchamos atrás. Adelante. Eso es, empezamos a activar, empezamos a mover el cuerpo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, último, inhalo, exhalo, abro y cierro, falseamos, abro y cierro, Esto es, abro y cierro muy bien, excelente, vamos, abre y cierra, eso es, excelente, lo hacemos más rápido, eso es, levanto talón al glúteo, talón al glúteo, eso es, talón al glúteo, talón al glúteo, excelente, eso es, talón al glúteo, rodilla izquierda, rodilla derecha arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha, eso es, vamos, izquierda, derecha, eso es, vamos, excelente, no pares, vamos a activarnos, vamos, eso es, arriba, eso es, levanta rodilla, abro, eso es, aductores hacia afuera, vamos, arriba eso es, excelente, vamos, no pares, eso es, vamos, arriba, eso es, marcho, marchamos, marchamos, eso es, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, abro y cierro, paseando eso es vaciamos eso es eso es, compadre, no vamos eso es, abajo cercadilla, patada izquierda cercadilla, patada al frente eso es, pierna derecha eso es al frente eso es, excelente, vamos paramos, vamos eso es, ahí me quedo abajo Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos, ahí nos quedamos, corremos en nuestro lugar, corro en mi lugar, corro en mi lugar. Esto es, muevo brazos. Esto es, excelente. Vamos, vamos, no pares, eso es. Excelente. Abro con pan de piernas, sentadillas. Patada al frente. ventanilla, patada al frente. Eso es. Excelente. Muy bien, excelente. Excelente. Patada al frente. Eso es, izquierda y derecha. Ahí me quedo, abajo. Eso es, ahí nos quedamos. Vamos, ahí nos quedamos. Si se puede, vamos. Corre en mi lugar. Corremos, corremos. Eso es, excelente. Porque en mi lugar, como brazos. Eso es. Excelente, vamos. Corro, corre mi lugar. Eso es. Corro, corre mi lugar. Eso es. Abajo, sentadilla patada. sentadilla patada. Eso es, vamos esto es, excelente, vamos nos pare esto es, excelente ahí me quedo, ahí nos quedamos eso es, ahí me quedo corre a mi lugar, corremos esto es, corre a mi lugar vamos brazos esto es, excelente, vamos eso es, corremos, corremos, eso es muy bien, excelente no paramos, vamos, eso es eso es, excelente talón al frente, izquierdo, derecho talón al frente, izquierdo, derecho eso es talón al frente, izquierdo, derecho eso es muy bien. Eso es. Uno, dos, izquierda. Uno, dos, derecha. Dos, izquierda. Dos, derecha. Dos, izquierda. Dos, derecha. Dos, izquierda. Dos, derecha. Eso es. Dos, izquierda. Dos, derecha. Eso es. Vamos. Dos, izquierda. Dos derechas. Eso es, muy bien, excelente. Dos izquierdas. Dos derecha Eso es, excelente. Abro con pan de piernas. ¿vale? Sentadilla, cierro compás de piernas. Abro sentadilla. Vamos izquierda y derecha. Sentadilla, izquierda y derecha. Eso es. Izquierda y derecha, vamos. Excelente. Izquierda, derecha, muy bien, vamos. Eso es, compadre, vamos, lo estamos yendo muy bien, vamos. Eso es. Izquierda, derecha. Eso es. Vamos arriba. Mano izquierda, mano derecha. Eso es. Arriba, izquierda, derecha, vamos. Eso es. Excelente, vamos. Buen trabajo, vamos. Eso es. Pierna derecha, eso es. Eso es, muy bien, vamos, arriba. Eso es, excelente, arriba. Tiramos bien pierna, tiramos bien brazo. Eso es. Eso es. Abro con pal de pierna sentadilla. Vamos, lado izquierdo, sentadilla. Lado derecho, sentadilla. Lado izquierdo sentadilla eso es vamos eso es abro eso es eso es excelente abajo muy bien excelente abajo eso es abajo muy bien abro eso es arriba arriba, arriba estira bien brazo izquierdo derecho vamos eso es, izquierdo-derecho. Eso es, vamos. Eso es, izquierdo-derecho. Eso es, vamos, arriba, izquierdo-derecho. Eso es, muy bien, vamos. Eso es, vamos. Eso es, muy bien, arriba. Eso es, marcha en mi lugar. Marcho, marcho eso es, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, vale, siguiente, sentadilla abajo, patada al frente, sentadilla, patada al frente, eso es, vamos, eso es, excelente, vamos, eso es, arriba. Eso es, vamos. Ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, eso es. Ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Eso es, corre mi lugar. Corre mi lugar, corre mi lugar. Eso es, excelente. Corre mi lugar, corre mi lugar. Muy bien, nuevo brazo. nuevo brazo, nuevo brazo eso es, excelente, podemos tomar agua, tomamos agua, tomamos agua, Eso es, muy bien, siguiente, por favor. Sale, con esto terminamos. ¿vale? Entonces, es de suma importancia el fomento de la actividad física en todas las personas como, como factor favorable para mejorar la calidad de vida de las personas y más aún para evitar enfermedades crónicas, ¿sale? Estas actividades que hicimos este ejemplo son las clases que se dan este, normalmente a los alumnos del Colegio Howard Garner, ¿sale? Espero les haya gustado, estamos en contacto, soy el profesor Guillermo y estamos a sus órdenes. Así es muchas gracias profe Memo te mandan saludos la señora Adriana mamá de Alan este Alexis y Abby muchos saludos para ti efectivamente papás familias todo lo que acaba de decir el profesor Memo eh, es de gran importancia es por eso que invitamos a obviamente a nuestros chicos a seguir con sus clases de educación física. Y a ustedes, mamás, papás, los invitamos también a moverse, a tomar en cuenta estos pequeños tips que nos, acaban de, que nos acaba de dar el profesor. De verdad, eh, estamos eh, muy agradecidos por eh, su presencia con nosotros. Entonces, sí, profe Memo, hay muchos saludos. Muchos deditos arriba para ti. De Dani, te mandan saludos. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Los esperamos el día de mañana con un tema que ha sido muy, muy importante, que es eh, cómo establecer una rutina familiar para tomar estas clases virtuales mañana va a estar muy interesante nuestra plática, los esperamos a la misma hora en nuestro Facebook Live, si sí, no tenemos preguntas, profe, ¿algo más que quieras agregar? Este, le, los invito a que sigan tomando las clases de, de educación física, papás se pueden incorporar, tengo vari, varias mamás que, que atrás de cámara las he visto, y están haciendo los ejercicios con sus hijos al lado, entonces, los invito a que, a que lo realicen, es media hora, lo pueden este, realizar, no tengo ningún problema, sale que estén al lado de sus hijos haciéndolo o atrás del, del monitor, no importa, o escondidas, pero que, que nos activemos para seguir con una vida saludable, sale, y por supuesto sacar el estrés que ya tenemos todos. Así es, muchas gracias, profe. Nos despedimos. Gracias a todos. Gracias, mamá de Alex, la señora Denise. Muchas gracias. Gracias, profe. Excelente, como siempre. Gracias a ustedes, cuídense, no buenas tardes. Gracias a todos. Nos vemos mañana, seis de la tarde. Rutina no familiar. Se no se lo pierdan, está muy buena esa, ¿eh? No se la pierdan.